El, sus el suceso de este episodio pues Ocurrió en el episodio Mar Marble Run Race ASMR Pinocho Crossover En esta en esta parte sencillamente Y sí pues esta es la parte donde yo hice pues todo Mi locura Y si sí, cuando ya terminó la escena pues iba Iba pues no, no aún, aún era fan de eso ni Santa era fan de Encanto, pero pero lo que iba a suceder era otra cosa. Y aquí les dejo. Y también podría ser este un cameo oficial. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es algo más diferente que los cuentos que hemos invadido para nuestra libertad? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡TAKATAKA! ¡Es una enfermedad! ¿Cómo que enfermedad? ¡Es que el TAKATAKA viene de... del <risa> Sur. ¡El Corea del Sur es... peligroso ¡Porque nos hace... ¡PURRES! ¿Entiende? ¡Sí! Ahora... ¿Quién va a ir? ¡Después que de te prueba para ver si está vivo! <risa> Con un pollo, ah. piqui, piqui, piqui! piqui ¡Ah, está muerto! Así que no nos importa ¡Ah, no! ¡No manches! ¡Está ah.